Nuestra primera ponente es Azul Sweetman. Discúlpame Azul si no, no he pronunciado correctamente. Eh, Azul es de la Red Internacional de Jóvenes Activistas Latinoamericanas, Latinas for Climate. Azul es argentina, tiene 25 años, estudió Ciencias Ambientales en la Universidad de Buenos Aires y ya en 2019 fue delegada juvenil de su país ante el G-20 en la COI 15 y también en la COP 25. Actualmente es coordinadora de investigación y política de la ONG Eco House y, y forma parte del equipo organizador de Building Bright for Climate Action. También forma parte, como decía, de la organización de Latinas for Climate. Eh, Azul nos va a hablar, es muy especialmente, del acuerdo de Escazú, de las bases de este acuerdo regional. Eh, nos va a hablar sobre... Eh, el, los fundamentos del acuerdo que son el acceso a la información a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y también nos aclarará la situación actual de las diferencias de naciones, las firmantes, las que han ratificado, etc. Azul muchísimas gracias y si tienes la palabra Muchas gracias Aurea, por la presentación, voy a ver si puedo compartir pantalla, me, me habilito así puedo compartir la presentación eh, ahí, uh, uh, uh. ahí estamos, se ve, ¿no? Bueno, hoy vamos a, a repasar, si mi computadora quiere, si no se traba, <ríe> rápidamente las bases de, eh, como decía Aurelia, lo que es el Acuerdo de Escazú, no está cargando, ahí va, eh, y por qué es una oportunidad para, para nuestra región, para mi región, América Latina y el Caribe. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente por las bases del acuerdo primero y luego vamos a profundizar en la situación actual y en algunas reflexiones finales. Eh, en primer lugar, el, el Acuerdo de Escazú se llama, se, comúnmente se llama así porque fue firmado en, en la ciudad de Escazú de Costa Rica, pero en realidad se llama Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Y es eh, realmente muy importante y marca un antes y un después en, en temáticas de, de negociaciones internacionales y acuerdos internacionales en nuestra región, ya que es el primer tratado en el mundo, el primer tratado regional en el mundo, que tiene como objetivo mejorar el acceso a la información pública, a la participación ciudadana y a la justicia en temas ambientales, pero que contempla también en su texto eh, especialmente la problemática de las y los defensores ambientales, que como veremos más adelante es sumamente relevante para nuestra región. Entonces acá yo a mí me gusta presentar brevemente una línea del tiempo de cómo se llega a Escazú, es el, el único tratado que nace de eh, la convención Río más 20, eh, de la convención de, de Río, digo, y eh, a partir en Río más 20 eh, los países eh, de América Latina adoptan la declaración sobre la aplicación del principio 10, que es el que habla sobre información, eh, participación pública y acceso a la justicia, eh, y desde entonces que se empieza a gestar Escazú. En 2014, después de una fase preparatoria de dos años, comienzan las negociaciones en el marco de la Cepal, y finalmente en 2018, luego de nueve reuniones, se firma eh, el, el texto del acuerdo en Costa Rica, en la ciudad de Escazú. Entonces, en líneas generales, eh, el objetivo del acuerdo se establece en el artículo 1, y es eh, garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente saludable mediante la implementación de los derechos de acceso, que eran estos tres derechos que estábamos hablando. Acceso a la información, a la justicia y a la participación pública en asuntos ambientales. También busca eh, garantizar el derecho al desarrollo sostenible y eh, el, fortale el fortalecimiento de capacidades y la cooperación dentro de nuestra región. Como les dije, Escazú tiene tres pilares, en realidad cuatro, ¿no? Acceso a la información, a la, a la justicia, a la participación pública, y eh, las, las medidas que contemplan a las y los defensores ambientales. El acceso a la información aparece en el Acuerdo de Escazú, en el artículo 5 y 6, eh, y se divide entre medidas activas que van a tener que hacer los gobiernos para que las y los ciudadanos tengamos acceso a la información ambiental, y también en medidas pasivas. El artículo 5, que es el que establece las medidas activas, eh, dice que cada parte se tiene que comprometer a garantizar el acceso a, eh, público a la información ambiental, y, que, eh, y, y marca eh, los derechos que tenemos las personas para solicitar y recibir información. Uno es que no tenemos que explicitar ningún motivo para recibir la información que queramos pedir. Dos, es que eh, podemos apelar o impugnar la no entrega de la información. Es decir, si la pedimos y no nos la dan, podemos eh, apelar esa decisión. Tres es el tiempo, porque algo que suele pasar acá es eh, la sobreburocratización de estos procesos. Entonces, eh, dicen que el tiempo tiene que ser eh, rápido y eh, establece que eh, un máximo de 30 días entre la solicitud y eh, la entrega de la información. Y después, costo, que no tiene que haber ningún costo asociado cuando nosotros queremos pedir eh, algún tipo de información pública. El artículo 6, que es el que habla de las medidas pasivas, básicamente habla sobre un Estado que activamente eh, genera, recopila, publicita, difunde de forma regular, accesible y comprensible información ambiental. Eh, también habla de que en caso de, de amenazas inminentes en materia ambiental, eh, la autoridad competente va a tener que informar estas cosas y insta a generar sistemas de alerta temprana. Estoy yendo rápido porque no quiero excederme de tiempo. Después, en el artículo 7, vamos al segundo derecho de acceso a la participación pública, y lo que busca es que se promueva la participación pública en todos los procesos de tomas de decisiones, ya sean planes, políticas, eh, estrategias, programas, reglas, regulaciones, y que en todos los casos esto se tiene que hacer en una etapa temprana, no cuando el proyecto ya haya iniciado, sino antes. Y tiene que contemplar eh, plazos razonables, no que solamente durante dos días es una consulta pública y listo. No, tiene que contemplar plazos razonables para que la participación pública sea eficaz y efectiva. Después, eh, el tercer pilar, el tercer eh, derecho de acceso, es el acceso a la justicia. Y Escazú, eh, básicamente, dice que cada parte tiene que garantizar mecanismos judiciales y administrativos para que eh, los ciudadanos puedan impugnar o apelar cualquier decisión eh, que esté relacionada con eh, los procesos de acceso a la información ambiental o a la participación pública, y cualquier decisión, acción, etcétera, que pueda afectar negativamente al ambiente o violar leyes que ya existan. Y después viene el cuarto pilar que si bien se dice que Escazú tiene tres pilares, a mí me gusta decir que tiene cuatro, porque viene todo lo que tiene que ver con eh, eh, las personas y los grupos en situaciones vulnerables. Esto no es un artículo en particular, sino que se integra a lo largo de todo el texto del tratado, y por eso también es súper relevante, eh, y en cada artículo podemos ver eh, cómo, cómo se integra. Entonces, por ejemplo, en el artículo 6 eh, se, se habla de procedimientos para, para brindar asistencia, eh, para que puedan las personas que quizás hablan diferentes dialectos hacer solicitudes para la entrega de información. Se pide también que la información que se difunda sea, sea difundida en los distintos idiomas utilizados en el país. Si ustedes entran a la página de la CEPAL, el acuerdo está en un montón de idiomas. No solamente español, portugués, eh, inglés y francés, sino que también está en quechua. O sea, hay, realmente lo que se busca es que todos los dialectos que se hablan en el país, eh, la información esté disponible. Después, por ejemplo, en el artículo 7, que habla de, de la participación pública, eh, se, se insta a que los procesos de toma de decisiones y, y los espacios de participación pública se adapten a las características, eh, todas las características ¿no? sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. Lo que significa que, eh, por ejemplo, si tenemos una comunidad muy alejada, o, o si eh, no, la, to, no toda la comunidad se encuentra en el mismo lugar al mismo tiempo, bueno, hacer... Eh, muchos talleres en diferentes eh, locaciones, facilitar eh, traducciones e interpretaciones simultáneas, todas esas cosas para facilitar realmente eh, eh, la participación pública. Después, por ejemplo, en el artículo 8 que habla del acceso a la justicia, se habla de, eh, de que las partes, los estados partes, tienen que establecer medidas para minimizar eh, o, o eliminar las barreras de derechos de acceso a la justicia, por ejemplo, brindando asesoramiento gratuito eh, a ciertos grupos en temas jurídicos. Voy, de nuevo, voy rápido porque no tenemos tiempo, pero podemos ahondar a lo largo de todo el texto, eh, Escazú muestra especificaciones específicas para estos grupos. Eh, bueno, y finalmente en el artículo 9 se habla de eh, la protección, en concreto, también esto es súper relevante en nuestra región y ahora vamos a ver por qué, de las y los defensores de los derechos humanos ambientales. Y básicamente insta a las partes a garantizar un entorno seguro y propicio, a reconocer, eh, proteger y promover todos sus derechos e investigar y sancionar efectivamente cualquier ataque. Entonces, el presente del acuerdo. Como verán, esta es la página web de la Cepal, y al día de hoy, el acuerdo de los 33 países que podrían firmar el acuerdo, 22 lo han firmado y 9 lo han ratificado. Para que entre en plena vigencia se necesitan 11 ratificaciones. La situación de los diferentes países. Bolivia, el acuerdo fue firmado y ratificado, y ahora está en etapa de implementación, pero con todo lo que pasó el año pasado, a nivel institucional, está en una gran nebulosa de qué va a pasar. Costa Rica se encuentra en el proceso de ratificación, según tengo entendido por una compañera de Costa Rica, la Asamblea Legislativa ya tuvo el primer debate eh, y la votación resultó unánime, aunque en ese debate no estaban todos los legisladores, y ahora se encuentra en la sala constitucional para eh, unas revisiones por temas legales, para ver que, que, se con, con, como que pueda eh, entrar en el sistema jurídico legal de Costa Rica, pero se espera que la ratificación salga sin problema. En Perú el acuerdo se encuentra en manos del Poder Legislativo para su ratificación, porque el proceso de ratificación, no sé si, si sabrán o no, pero lo aclaro, el país firma como una promesa, pero luego la ratificación es el país incorporándolo a su sistema legal, y muchas veces es que pase, por ejemplo, por un Congreso o por un Senado, eh, y que allí suceda la ratificación. Entonces, eh, hay un proyecto de ley en Perú, pero hay una gran crisis institucional en, el, en este momento, entonces eh, el proceso está... está dilatado. Eh, en Argentina estamos en pleno proceso de ratificación, la Cámara de Senadores, nosotros tenemos una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores le dio media sanción en agosto, al proyecto de ley que ratifique el acuerdo de Escazú. En diputados se supone que va a suceder la sesión que lo termine de ratificar esta semana. La semana pasada hubo reunión eh, en comisiones, en la Comisión de Ambiente y en la Comisión de Relaciones Exteriores, y las dos comisiones le dieron dictamen favorable, lo que queda es que se vote en recinto y se supone que la votación va a ser unánime y positiva como fue en la Cámara de Senadores. Después tenemos Brasil, Honduras, México y República Dominicana, que eh, firmaron pero aún no se ha dado el salto del poder ejecutivo al legislativo, Colombia es un caso particular porque el gobierno no lo quería firmar hasta eh, la, los grandes las grandes protestas por el paro nacional que se hicieron el año pasado, y finalmente lo firmó el 11 de diciembre, y actualmente se encuentra comenzando el trámite legislativo. Y Chile es un caso súper especial, ya que fue uno de los países más activos en el proceso de negociación del texto, y fue copresidente de las reuniones, pero eh, ahora está totalmente negado a firmar el acuerdo. Fue la, la administración anterior del presidente Sebastián Piñera quien firmó este acuerdo. Eh, entonces no se, no, no se entiende por qué ahora no quieren, no digo, quien negoció el acuerdo. Y ahora no se entiende por qué no quieren firmarlo. Eh, una de las últimas declaraciones que sucedió la semana pasada fue el canciller que dijo que no se va a firmar el acuerdo y lo dijo públicamente, ya que mezcla derechos humanos y medio ambiente. Y bueno, ¿por qué es necesario, esto es lo más importante, ¿por qué es necesario el Acuerdo de escaso en nuestra región? América Latina y el Caribe ocupa el primer lugar en todos los niveles de riesgo para los defensores ambientales. Y de los 10 países más peligrosos, 6 son de América Latina. Eh, según el informe, hay un ONG que es Global Witness, que hace informes sobre eh, la situación de las y los defensores ambientales a nivel mundial, eh, el último informe, que fue el de 2019, dice que 212 personas, 212 eh, defensores ambientales fueron asesinados en 2019, y esos asesinatos más del 60% ocurrió en nuestra región. Desde que hacen el informe, que es 2012, Argentina, eh, Argentina no, América Latina es siempre la región más violenta y con más asesinatos del mundo. Acá tenemos el gráfico del año pasado, eh, podemos ver la cantidad de asesinatos por país y la cantidad de asesinatos eh, per cápita, los países que tienen más asesinatos eh, per cápita. Y bueno, finalmente, ¿por qué es importante el Acuerdo de Escazú? Porque busca que los ciudadanos puedan tener eh, más eh, un acceso más completo a la información pública en temas ambientales, incluyendo los grandes eh, proyectos que tengan que ver con el desarrollo de cada país, busca mayor participación ciudadana, eh, busca que tengamos mayor eh, facilidad en el acceso a la justicia por estos temas, y por sobre todo porque busca... Eh, defender efectivamente a las y los defensores ambientales, que en nuestra región eh, están son un grupo muy relegado y muy violentado. Y es el primer acuerdo internacional que contempla medidas específicas para su protección. Aparte, eh, tiene naturaleza vinculante y no admite reservas. Esto significa que los países, una vez que lo firman y lo ratifican, no pueden cambiar y decir que no adhieren a ciertos artículos. Lo tienen que integrar completo. Entonces, eh, es, es prácticamente obligatorio una vez que el país lo firme y lo ratifica. Y bueno, a mí me gusta siempre cerrar con un call to action, eh, vimos todos estos datos, eh, vimos la situación de la región, ¿y qué hacemos? Porque desde nuestro lugar, ¿qué hacemos? Bueno, en ese sentido, los quiero, las y los quiero invitar a que se anoten, eh, esta es una herramienta muy poderosa, el Mecanismo Público Regional, eh, es una herramienta que creó la Cepal en el marco del Acuerdo de Escazú, simplemente se anotan con sus datos y su mail y les van a llegar comunicaciones periódicas sobre la situación de Escazú, y lo que busca el Mecanismo Público Regional es una vinculación más efectiva del público, eh, y también eh, nos va a brindar información y oportunidades de participación en el marco de Escazú. Y también, por si no lo sabían, eh, el mecanismo público regional es una herramienta de, de presión social, porque la cantidad de gente que se inscribe en el mecanismo público regional es, es publicada periódicamente por la Cepal y después esos datos se pueden usar para los países que todavía no quieren firmar o que están en proceso de ratificación para demostrar que hay un verdadero interés de la ciudadanía por este acuerdo porque eh, a, a diferencia de muchos acuerdos internacionales, Escazú nace de una demanda ciudadana y no eh, de, de, de una idea tecnocrática desde eh, de, de, de los gobiernos o desde los negociadores. ¿no? Escazú nace como una demanda de la ciudadanía de la región, por ende, esta herramienta, si bien no lo parece, es muy poderosa y recomiendo que se anoten, simplemente ponen su nombre, su apellido, su mail y les van a llegar... Eh, comunicaciones periódicas y diferentes oportunidades de participación en el marco del acuerdo. Y aunque no sean de la región, también les recomiendo que se anoten. Finalmente, el acuerdo se abrió a la firma el 27 de septiembre eh, de 2018, y eh, ¿por qué es importante la fecha 26 de septiembre? Porque va a permanecer abierto para su firma hasta el 26 de septiembre de este año, es decir, hasta la semana que viene. Eh, cuando se cierra la firma, esto no va a significar que los países no puedan eh, ser más parte del acuerdo, quienes firmaron, bueno, quedan ahí, y quienes no hayan firmado pueden adherir, pero el proceso de adhesión es como la firma y la ratificación al mismo tiempo. Entonces es otro proceso diferente. Así que, bueno, esa fue mi presentación, eh, espero... Si tienen alguna duda, espero haber estado a tiempo. Fui a los peces. Sí, has estado perfecta, a tiempo justo. Excelente, <risa> Excelente. tenía miedo de pasarme. <risa> que... No, no, de hecho no he tenido opción de interrumpirte, porque <risa> una, una buena velocidad. Es, es bueno. complicado, pero te agradecemos porque es eh, interesantísimo este acuerdo, siendo el primero que, del mundo... Con, este, con esta visión de participación ciudadana y, y sobre todo también de cuidado de las personas que, que luchan por defender los, los ecosistemas. ¿no? Pasamos a nuestro segundo ponente. En este caso damos las gracias a Rodrigo Yodó, que es director de la Fundación Inter Internacional Baltasar Garzón, conocida esta fundación por sus siglas, FICBGAR que es una fundación que trabaja en pro de los derechos humanos y muy importante por la jurisdicción universal. En Rodrigo Lledó es chileno, abogado de derechos humanos. Trabajó en la Comisión chilena sobre prisión política y tortura. Fue jefe del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior. Ya en España se doctoró en, en derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus publicaciones destaca el libro Derecho Internacional Penal, Santiago de Chile, año 2000, y tiene publicados eh, varios artículos sobre estas temáticas. Rodrigo va a hacer el esfuerzo, nada fácil para los que no somos expertos en leyes, de explicarnos eh, eh, bueno, pues todos los esfuerzos que se han hecho en los diferentes ámbitos, para que el ecocidio se convierta en un crimen internacional. Creo que vas a hacer un, un recorrido un poco histórico, ¿no? desde, los, desde los años 70, que se inició esta, esta lucha, hasta la actualidad, en los que tanto su organización como eh, Stop Ecocidio eh, pues se está trabajando porque eh, bueno, pues, eh, el ecocidio sea, sea un crimen, y que así coste ¿no? en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Nos explicará qué es un crimen, nos explicará eso, <ríe> qué es un crimen internacional y por qué necesitamos que el ecocidio adquiera esta categoría de crimen internacional. Eh, Rodrigo, tienes la palabra. Agradecerte tu, tu tiempo. Bien. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Antes de, como hay poco tiempo, vamos directamente al... A lo que importa, pero antes yo quisiera algunas pequeñas precisiones en relación al, al derecho, porque mucho de, muchos de quienes no se escuchan no saben a lo mejor o no entienden muy bien de términos, entonces voy a explicar un poco eso, qué es un poco el, el derecho internacional y, y en, qué, en qué ámbito estamos y, y qué implicancias tiene eh, o no este acuerdo de de Escazú y, y lo que queremos hacer, lo que estamos intentando hacer, que es el crimen, eh, el ecocidio, ¿no? El crimen de ecocidio. Pues bien, eh, en el derecho internacional, eh, las cosas son muy distintas al derecho interno, eso es lo primero que quiero decir, que nos quede muy claro que hay una separación, hay un ámbito muy diferente, ¿no? En el derecho interno tenemos un presidente, tenemos un parlamento, tenemos leyes y tenemos una policía y tenemos cárceles, ¿no? Hay todo un sistema bien estructurado. En cambio, en el derecho internacional hay estados, y todos estos estados supuestamente están en un pie de igualdad. Es por eso que los estados llegan a acuerdos que se llaman tratados internacionales, suscriben convenios, y también uh, se rige la costumbre internacional, pero la costumbre internacional no deja de ser sino un, uh, un acuerdo tácito de voluntades entre los diferentes estados, que están siempre en pie de igualdad. Ocasionalmente, y esto viene siendo más frecuente, Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados crean organismos internacionales y les dan facultades especiales para que los supervisen. Eh, así, así como se crea Naciones Unidas poquito después de la Segunda Guerra Mundial, y Naciones Unidas sí tiene una estructura que permite cierta supervisión, pero siempre se basa en, en acuerdos. Eh, por un lado está la Asamblea General de Naciones Unidas, está el Secretario General de Naciones Unidas, una serie de organismos administrativos, pero también tiene la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo que supervisa el cumplimiento de los tratados internacionales en, al interior de, de Naciones Unidas. Es por eso que no da lo mismo que los estados, que son muy buenos para hacer declaraciones de, de principios y de buenas intenciones, no da lo mismo que esas in, buenas intenciones se traduzcan en un tratado internacional que sí es vinculante, que sí los eh, obliga y que puede, por tanto, ser eh, supervisado. Eh, a partir de, también de la Segunda Guerra Mundial, eh, los derechos humanos se internacionalizan. Es verdad que en distintos países las constituciones ya hablaban de derechos, tenemos la declaración francesa, etcétera, etcétera, una serie de recorridos, pero el, el, los derechos humanos adquieren el nivel internacional solamente después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y allí todos los, eh, los eh, tratados internacionales, además de tener al Tribunal Internacional de Justicia, tienen un órgano de supervisión, un órgano de supervisión al cual los estados se comprometen a enviarles reportes periódicos. Es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto de Desaparición Forzada, del de Convenio contra la Tortura, etc. Estos órganos tienen el nombre de comités, lo habrán escuchado a lo mejor alguna vez cuando hablan de el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité contra la Tortura, son órganos de supervisión que generalmente... Uno puede a ellos presentarles eh, demandas individuales, que le llaman comunicaciones, en el lenguaje internacional todo es mucho más light, más diplomático, ¿no? Entonces son comunicaciones que las estudian y luego sugieren o recomiendan. Estas no son vinculantes para el Estado. Y lo otro es que los Estados tienen que presentar informes periódicos del de Estado de cumplimiento del respectivo Tratado Internacional de Derechos Humanos. Pues bien, este acuerdo de Escazú funciona con esta misma lógica, y eso es tremendamente valioso. Y yo creo que eso ha hecho que eh, varios estados eh, se, hayan, hayan, se lo hayan pensado dos veces antes de, de querer suscribirlo, porque lo que, lo que estamos diciendo entonces es que este tratado va en serio. No es una declaración más de respeto al medio ambiente, es una convención vinculante que tiene también un órgano de supervisión al cual hay que presentarle reportes periódicos, eh, y por tanto es una situación, eh, digamos, eh, compleja o, o se lo han pensado bien antes de, de, de auto de autoobligarse. Eh, por supuesto, eh, quisiéramos también que existiera un tribunal ambiental. Esto no existe todavía, ya existirá en su momento. Pues bien, eh, ¿qué ocurre con la situación de los, eh, de los, eh, del medio ambiente a nivel, a nivel internacional? A nivel internacional hay tratados. Eh, sobre medio ambiente, pero son tratados individuales. Son tratados puntuales que eh, pretenden resolver un problema puntual y, por tanto, lo que hay es una dispersión. Eh, no existe una institucionalidad creada para proteger el medio ambiente a nivel internacional. Por eso que nuevamente, escasú es tremendamente, este tratado, que se propone es tremendamente relevante, porque sí lo hace. Va a tener una estructura, digamos, similar a, a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿Sí? que tiene un, un, una comisión y un tribunal. Aquí eh, no, no es exactamente lo mismo, pero es un tratado vinculante con un órgano de supervisión y con una secretaría que se reúne con estados partes, etc. Pues bien, a nivel global esto no existe, no existe nada, nada comparable. Aquí, simplemente por mencionar algunos, está el convenio de Basilea sobre residuos eliminaciones de residuos peligrosos, eh, hay un convenio de Estocolmo sobre pesticidas, el convenio de Rotterdam sobre productos químicos pe peligrosos, eh, hay otro convenio de Minamata eh, sobre el mercurio, ahí está el convenio sobre, de Viena sobre, la, sobre el ozono, ¿no? el, etcétera, etcétera. Una serie de, de tratados internacionales todos eh, específicos, pero no existe un tratado internacional eh, que proteja al medio ambiente. Pues bien, ya entramos directamente en el, en el ecocidio en el, en el tiempo que me queda. Eh, el ecocidio... Eh, lo, fue definido por uh, Polly Higgins, la, la fundadora de Ecological Defense Integrity, de la cual Stop Ecocide es su, es su hermana, su amiga, su, en fin, su, su partner. ¿no? Pues, pues Para resumirlo eh, muy concretamente, el ecocidio es la destrucción o el daño grave a un ecosistema, ¿no? que perjudica a sus, a sus habitantes por esta misma, por esta misma razón. Eh, entonces. Eh, ¿Qué ocurre? En 1970, a propósito de la guerra de Vietnam, allí Estados Unidos, nada menos, había estaba rociando con, con napal, con la gente naranja, y eh, provocando una destrucción de sistemas ambientales, de, de ecosistemas, ¿para qué? Para, como no podían penetrar en la selva, ¿no? tenían estos problemas que ustedes habrán visto en las películas, etc. Entonces, bueno, me cargo a todo el medio ambiente, y con eso ya puedo... Eh, eh, hacer mi guerra regularmente. ¿no? Esto, fue, esto fue denunciado primera, por primera vez por Arthur Galston, eh, y entonces es la primera persona que habla de ecocidio, pero solamente so, en eh, respecto de, eh, de conflictos eh, armados. En 1972 hubo una conferencia en Estocolmo sobre medio ambiente, sobre el medio humano, eh, y ahí se hace una, la declaración de, de Estocolmo al alero de a Olaf Palme, ¿no? y allí nuevamente se, se habla de, de ecocidio, de la guerra de, de Vietnam. En 1973, eh, Richard Falk en, propuso en las Naciones Unidas un proyecto de convención sobre ecocidio, para que hubiese una convención internacional sobre ecocidio, en 1973. Es decir, esto no es, eh, no es nuevo. Eh, el informe Whittaker, que es muy importante, sobre genocidio, también se abre la posibilidad de que eh, se incorpore... Eh, el, digamos, que el, el genocidio se amplíe y que cubra las hipótesis de, de ecocidio. En 1991, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas venía trabajando en un proyecto de Código eh, de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad y en un proyecto de Corte Penal Internacional. Pues bien, en esos borradores iniciales estaba recogido el ecocidio. Sin embargo, eh, cuando se hacen... Una, observaciones, el, el proyecto ya estaba prácticamente terminado, un borrador eh, acabado, se entrega a los estados para que los estados hagan observaciones, los que hacen observaciones son solamente tres estados, el Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos, quienes tienen intereses petroleros, y todos estaban absolutamente en contra del ecocidio. ¿no? Eh, pues bien, en, la, en el año 1996 ya no se habla de ecocidio, se habla de gravo, gra, eh, daño grave al medio ambiente nada más, exclusivamente, y desaparece. Eh, y él, finalmente en el, en, el, en el Estatuto de Roma no aparece, no aparece y queda reducido solamente a, a, a la situación anterior, ¿no?, de, en, como crímenes de guerra, como crímenes de guerra. Hay un estudio de la London University eh, que señala que en los papeles, en los documentos originales, han borrado, han tachado el ecocidio de los, de los documentos iniciales, como para que esto no, prácticamente no existiera. Es decir, hay mano negra, ¿sí? hay, hay que tener cuidado, estamos enfrentándonos al poder mismo que ha tenido la mano suficiente como para meterse en, eh, en Naciones Unidas ¿sí? y hacer que este proyecto de ecocidio no llegara a, a, a cuajar. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros eh, con la Fundación Internacional Baltasar Garzón y con Stop Ecocidio? hemos hecho 12, dos iniciativas. Eh, hay una pequeña hipótesis todavía para daños medioambientales, y entonces hemos estado buscando un caso en el, en el mundo mundial eh, que podamos llevar ante la Corte Penal Internacional para presionar a la Corte y decirle que nos diga si esa hipótesis es suficiente o no, o si realmente necesitamos un, un crimen de, de ecocidio. Y por otro lado, estamos trabajando en impulsar para que varios estados suscriban una, una, una moción para enmendar el Estatuto de la Corte Penal Internacional e incorporemos el crimen de cocidio como, una, como un crimen autónomo de la Corte. Hay otra iniciativa, de la cual somos primos, digamos, que es eh, la que desarrollan en Francia, que ellos van más bien por una convención internacional. Nosotros queremos, eh, o estamos trabajando en reformar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ellos están trabajando en un... En una, en una iniciativa complementaria, que es la Convención eh, Internacional, ¿no? porque necesitamos eh, ambas. Y no sé cómo, cómo voy de tiempo, pero más o menos esa es la, la situación. Eh, tres minutos. Ah, me quedan, me quedan tres minutos. Bueno, entonces, eh, hoy día, ¿qué otra cosa hizo la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional... Eh, ha emitido un policy paper, le llaman, ¿no? un documento de política interna de la Fiscalía, donde señala que le dará prioridad a todos los casos que tengan que ver con medio ambiente, donde se haya cometido un, un daño grave al medio ambiente para cometer un crimen de, la, de competencia de la Corte, ¿no? un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o genocidio. Sin embargo, ese documento, con todo lo valioso que es, tiene limitaciones, porque el Estatuto dice lo que dice y no podemos hacer que el estatuto diga lo que no dice. ¿sí? Las leyes se interpretan, el derecho se interpreta, los tratados internacionales también se interpretan, pero las palabras también tienen un, un, un límite. Entonces, necesitamos que se modifique, que se modifique esto. Eh, hay otra, otra hipótesis que, eh, que es la de, como decía, la de los crímenes de lesa humanidad, en la cual estamos eh, trabajando para llegar a un caso eh, donde eh, podamos... Señalar que, a propósito de la comisión de un ecocidio, se ha cometido un crimen de lesa humanidad. Pero como ese es un proyecto en desarrollo, no conviene hablar mucho, mucho de eso. Algunas palabras sobre, sobre qué pasa con, con Chile, y después podemos profundizar en esto, ya que yo soy chileno. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Ocurre que, en este momento, el gobierno actual, si bien es de derecha, y el anterior que empezó las negociaciones del, proye del proyecto de Casu eh, también era de derecha, eh, lamentablemente hoy día está gobernando con un sector de ultraderecha, eh, y este sector de ultraderecha está presionando al Ejecutivo para que no suscriba este tipo de iniciativas. Es por eso que les basta a ellos con decir, y ahora aclaro la frase, de que, oh, es que este tratado internacional mezcla medio ambiente con derechos humanos, como si los derechos humanos fueran algo, fuera algo malo, ¿no? Como si fuera un pecado. Eh, y eso viene... De que en Chile los derechos humanos están asociados a la gente de izquierda, a la gente que sufrió represión durante la época de Pinochet, y no están asociados a algo objetivo, a algo que nos convoca a todos: blancos, negros, ricos, pobres, de izquierdas, de derechas, de centro y todo lo que nos queda, no quiera. Entonces, eh, hay un cejo eh, con los derechos humanos. Ahora, si fueran un poquito más. Eh, inteligentes lo, lo ratificarían, porque en este momento existe una comunicación ante la Corte Penal Internacional por todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el estallido social. Es decir, ya está la lupa puesta sobre Chile, y que el canciller dé como razón que no suscriba un tratado internacional porque eso está vinculado a los derechos humanos, vayan, no creo que les ayude mucho en la defensa de, de los problemas que tendrán que enfrentar ante la Corte Penal Internacional. Yo lo dejaría hasta aquí, abierto a las consultas, perdón si he ido un poquito rápido, espero haber sido claro, y, y pues eh, abierto para la ronda de consultas. Bueno, una puntualidad, una puntualidad encomiable. <ríe> Muchas gracias, Rodrigo. Eh, yo no estoy viendo ninguna, ninguna pregunta en el, en el chat. Eh, Luis, ¿es así? No hay ninguna pregunta. Yo tengo una. <ríe> Eh, eh, bueno, a lo mejor la mayoría de los, de los participantes lo saben, pero como es compleja este tema legislativo, eh, has hablado de, de la Corte Penal Internacional y del Tratado de Roma. ¿Podrías explicarnos muy brevemente qué es el Tratado de Roma y qué, qué supone para la Corte Penal Internacional? Perfecto. Sí, eh, bueno, también, al igual que el, el establecimiento del crimen o los intentos por establecer el crimen de cocidio son muy antiguos, los intentos por crear una Corte Penal Internacional también son muy antiguos y viene de, de, desde el Tribunal de Núremberg. Acabado el Tribunal de Núremberg, Naciones Unidas le encomienda a la Comisión de Derecho Internacional, que es un organismo de Naciones Unidas que crea tratados, redacta tratados, hace estudios, etcétera, le encomienda... Eh, estudios para la creación de una Corte Penal Internacional. Pues desde allí que vienen todos los, eh, los esfuerzos, y que finalmente eh, concluyen en 1998 en la Conferencia de Roma, eh, donde se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por eso también es conocido como el Estatuto de Roma, porque se aprobó en, en Roma, ¿no? Pero eh, cuando hablo de Estatuto de Roma, es el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Durante toda la tramitación desde 1946 hasta 1998, habían corrido en paralelo, en paralelo el proyecto de Corte Penal Internacional y el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad. Digamos que el tribunal y el código. Entonces el tribunal iba a aplicar el código. ¿Sí? Y aquí, aquí entonces aparece el ecocidio, y aquí después desaparece, y todo. ¿no? Sin embargo, en Roma, lo que hacen un poquito antes, en realidad lo hacen en el 96, en la comisión preparatoria, funden ambos proyectos. Y por primera vez el estatuto pasa a tener, además de la parte procesal, quiénes van a ser los jueces, cuál es el procedimiento, y todo eso, incorporan los delitos que van a aplicar. Y dentro de eso, pues se van a lo tradicional. A lo, a, lo, a lo absolutamente con, eh, consolidado, digamos, en el derecho internacional. Por eso está el genocidio, por eso crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y no innovan y no incorporan eh, otros crímenes que sí estaban en los borradores anteriores, entre otros, el ecocidio. Okay. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que no era tarea fácil y, para, y, y vamos, yo que no, no estoy nada formada en cuestiones, en este tipo de cuestiones, he conseguido entenderlo. Rodrigo, muchísimas sí, gracias. Bueno. Pues nada, por último, nuestra tercera ponente, Maite Monpó, es eh, la directora de la campaña Stop Ecocidio, tanto para España como para América Latina, eh, que pertenece a la Organización Internacional Protectores de la Tierra que creó Polly Higgins eh, hace unos años. Maite es española, licenciada en Derecho, profesora y marinera, de hecho yo creo que de española ya es, Maite realmente es una, en la que se suele llamar, ¿no? una ciudadana del mundo, y tiene un largo recorrido en activismo de derechos humanos y medio ambiente. Ha escrito el libro, el libro Rainbow Barrios, eh, historias legendarias de los, de los barcos de Greenpeace y está especializada en ética ecológica, sostenibilidad y educación ambiental y protectores de conciencia. Eh, hoy nos va a hablar de la importancia de la ley para acabar con la impunidad y por qué no se ha conseguido detener el daño grave a los ecosistemas. Nos va a hablar también de la protección, tan importante de la protección de los que protejan a la Tierra, la figura de los protectores de conciencia. Maite, muchas gracias. Maite ha, eh, ha estado detrás también de la organización de esta webinar. Es una trabajadora incansable, bueno, como todos, como todos los que participáis hoy. Y nada, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, buenos días, eh, dependiendo de dónde estemos. Eh, bueno, lo primero, muchísimas gracias a todo este movimiento eh, juvenil que hay en América Latina para tratar de sacar adelante el, el acuerdo de Escazú en sus diferentes países. La verdad es que cuando yo me puse en contacto con ellas, me sorprendió ver que la mayoría eran muy jóvenes, la mayoría, bueno, por no decir todas las que yo conocí, eran eran chicas y que tenían una, una fuerza increíble y con muchísimas ganas de cambiar la situación que están viviendo en sus países. ¿no? Y agarrándose a esta posibilidad tan grande que nos ofrece el, el acuerdo de Escazú y herramientas eh, legislativas tan importantes como estas como para sentar las bases para cambiar de verdad el rumbo de la humanidad. Eh, yo soy activista de base, llevo toda mi vida en el activismo, empecé con derechos humanos, pero en eh, los últimos 20 años de mi vida me he centrado en el activismo medioambiental. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? No? ¿Cuál es el, el cuadro eh, mundial, más allá de, de Escazú, que es eh, de, en América Latina, que voy a volver a, a hablar de este tema? Eh, pero a mí me gustaría eh, analizar un poquito cuál es la situación mundial a la que nos enfrentamos todas las personas, las 7.500 millones de personas que ahora mismo habitamos en el planeta, más el resto de los seres vivos con los que lo compartimos. Eh, pues en el tema del medio ambiente, eh, como ya se ha mencionado, eh, lo que está clarísimo es que gracias a la presión ciudadana se han conseguido cambiar eh, y se han conseguido muchas leyes buenas y también cambiar eh, situaciones que estaban teniendo lugar eh, y por eso es, un, es una cosa que tenemos que tener siempre en mente, ¿no? El poder que tenemos nosotros como ciudadanos para poder cambiar el mundo. Eh, ya eh, os digo que, por ejemplo, gracias a la presión mundial, eh, pues se consiguió proteger el continente de la, de la Antártida, cuando eh, todas las eh, grandes compañías eh, extractivistas volvieron la vista hacia un continente que estaba totalmente virgen, que no pertenecía a nadie y que estaban un montón de países dándose bofetadas por controlarlo, pues se llegó, gracias a la presión ciudadana, se llegó a un acuerdo para convertirlo en patrimonio de la humanidad y que no se pudiera hacer ninguna extracción de tipo mineral. También es un continente de, de paz. ¿no? Pues esto lo quería comentar como ejemplo del poder que tenemos los ciudadanos cuando queremos conseguir proteger algo a nivel eh, medioambiental. Lo mismo pasó, pues, por ejemplo, con las con las ballenas y con otros eh, protocolos, que eh, eh, Rodrigo ha mencionado uno, por ejemplo, el de las sustancias, la prohibición de sustancias eh, tóxicas más peligrosas que ha creado el hombre, como pueden ser los compuestos orgánicos persistentes, esto, para esto se creó el, el protocolo de Estocolmo, pero el protocolo de Estocolmo nunca habría tenido lugar si no llega a haber una presión ciudadana de todo el mundo queriendo que se prohibieran estas sustancias. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, los, eh, hay una, un porcentaje muy eh, bueno, alto, eh, digamos que es una minoría muy grande de humanos en el planeta que estamos trabajando para proteger el medio ambiente. Eh, cuando hablamos de medio ambiente parece que los humanos estamos aquí y el medio ambiente está allá. No, tenemos que tener muy claro, tenemos que volver al concepto de que nosotros los humanos somos parte del medio ambiente y si le hacemos daño al medio ambiente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años? Pues que conforme eh, van pasando los años... La destrucción del medio ambiente, pese a que, a, a que se han conseguido protecciones relativas en, en, y se han ganado eh, distintas campañas medioambientales mundiales, sin embargo, eh, no se ha conseguido parar la destrucción medioambiental. Y este es el gran problema al que nos enfrentamos la humanidad. No se ha conseguido, eh, ¿por qué? Pues como decía Poli Higgins, realmente no existe una ley que prohíba hacer daño al planeta. No existe una ley que prohíba el destruir ecosistemas. Entonces, como no existe esta ley, las, eh, los grandes poderes económicos, las grandes eh, corporaciones, pero también las pequeñas industrias a nivel local, pues actúan eh, con total impunidad. Y claro, aquí alguien dirá, bueno, no hay total impunidad, porque de hecho cuando ocurre algún cuando ha ocurrido algún accidente, eh, ya se ha causado un daño medioambiental, pues estas empresas, a estas corporaciones, se las ha llevado a tribunales, es cierto. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que estos tribunales son civiles, por un lado, ¿no? los, los, los grandes tribunales internacionales, voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió con eh, la compañía petrolífera Gritis Petroleum y el accidente que hubo en la plataforma petrolífera en el Golfo de México en dos, 2010, que todos nos, eh, perdón, en 2015, que todos recordamos, ¿no? Fue de unas proporciones eh, eh, de catástrofe medioambiental sin parangón. Hablamos de más de 5 millones de, de barriles de petróleo que se esparcieron por todo el, el Caribe. Las consecuencias de esto van a durar muchísimos años, como cada vez que ocurre un desastre con un buque petrolero, con una plataforma petrolífera. El, el daño es eh, de una magnitud que no se puede calcular en dinero. Pero aún así se le pone precio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los países demandaron a la British Petroleum y es cierto que eh, se consiguió que la British Petroleum eh, tuviera que pagar muchísimo dinero, pero muchísimo dinero que estoy hablando de que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tuvo que pagar al gobierno federal, pues 4.500 millones de dólares en multa. La mayor multa, la mayor cantidad de dinero jamás pagada por una empresa por haber causado un daño medioambiental. Claro, estamos hablando de unas cantidades de dinero que a nosotros nos parecen desorbitantes. En total, eh, la, la British Petroleum tuvo que pagar alrededor de 7.800 millones de dólares entre indemnizaciones a particulares, etc. Pero hablamos, fijaros, de 7.800 millones de dólares, esto para una empresa, una corporación como la British Petroleum no es nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las grandes corporaciones y las pequeñas, e incluso las empresas que no son tan grandes, ¿no? lo que hacen cuando van a empezar una actividad que puede causar un daño al medio ambiente, por el, que, por el cual, puedan ser llevadas a los tribunales, es que ellas los incluyen, esta indemnización que van a tener que pagar, la incluyen dentro de sus presupuestos, pagan la multa y continúan. Por eso, pese a que estamos, eh, hay muchas organizaciones y agrupaciones eh, ciudadanas eh, que, han, que están eh, tratando de parar la destrucción del medio ambiente, por eso no hemos conseguido pararlo. Porque hay una impunidad ahí que es patente. ¿Por qué? Porque no es un crimen causar daños graves a la tierra. Al no ser un crimen, esto está sucediendo. Hay una impunidad total. Y el hecho de la impunidad eh, va más allá de que eh, los, eh, la destrucción del medio ambiente continúe la destrucción de grandes ecosistemas. Estamos siendo testigos eh, de una destrucción masiva realmente ahora a gran escala a nivel mundial porque los recursos naturales, y a mí no me gusta utilizar la palabra recursos naturales, prefiero hablar de naturaleza, eh, pues eh, el caso es que las grandes corporaciones están en una batalla enorme ¿no? para ver quién se queda con el final del botín, ¿no? quién controla el final del botín del medio ambiente y consiguen tener beneficios económicos que a corto plazo van a ser geniales, aunque eso significa que nos estén llevando a la propia humanidad hasta nuestra propia extinción. Que Estamos hablando de que estamos en un momento histórico muy muy, muy eh, importante para toda la humanidad y para todos los seres vivos del planeta, porque nos estamos jugando nuestra propia supervivencia y estamos enfrentándonos a problemas medioambientales de un calibre enorme, como es la pérdida de biodiversidad y también la crisis climática. Entonces, eh, eh, eh, gracias a, a personas eh, eh, que aparecen en el mundo, como fue, por ejemplo, Polly Higgins, pues eh, tenemos unos motores que hacen que marquen un camino, que puedes eh, que es un camino correcto el que podemos adherirnos todos los seres humanos y decir, esta es la buena senda que tenemos que, que seguir para intentar cambiar eh, las cosas. ¿no? Entonces, Polly Higgins, cuando vio que no existía una norma para proteger el planeta, que existía una total impunidad, pues empezó a investigar, rescató la palabra ecocidio, como ha explicado eh, bien, muy bien Rodrigo, y pues se encontró con que en la Corte Penal Internacional existían países eh, que la querían sacar adelante esta figura del crimen de ecocidio, pero que no tenían capacidad económica, porque son los países que están al frente de la crisis climática, el cambio climático los está afectando de forma más directa, pero son países muy pobres o muy pequeños. Hablamos de los pequeños pa eh, países eh, isleños del Pacífico, del Caribe, eh, del Índico y también de otros países que son, eh, también que son continentales, pero que, ya digo, son objetos de, de cocidia, pero no tienen el, el, la, la capacidad económica para combatir a estas grandes empresas que tienen cuyo, cuyo Producto Interior Bruto es mucho mayor que el de la mayoría de los países que, en los que están operando. ¿no? Entonces, Poli creó el Fondo Fiduciario de Protectores de la Tierra y con eso se inició el movimiento de Protectores de la Tierra, que tenemos una sola campaña que se llama Stop Ecocidio y con la que queremos conseguir que el crimen de ecocidio eh, se convierta en, un, en el quinto crimen contra la paz en el quinto crimen que figure en el Estatuto de Roma y que sea perseguible por la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué creemos que es tan importante la jurisdicción internacional? Lo mismo que apoyamos eh, la creación del acuerdo de, de, de Escazú, que es tan importante para, para per, eh, permitir a los ciudadanos que vayan más allá, vayan más arriba de sus países o de la Corte Penal, que la corte que tienen en su distrito o en su provincia o en su país, que puede ser objeto de muchas corruptelas, el poder eh, asirnos como ciudadanos, eh, cuando tenemos una causa que es moralmente eh, justa, ¿no? como es defender el medio ambiente, el, eh, podemos agarrarnos a una herramienta que está por encima de los países. ¿no? Por eso es tan importante la jurisdicción, eh, internacional. En este caso, el Acuerdo de Escazú, que también cubre a 30, cubriría en un futuro, esperemos que sí que lo consigamos, a 33 países, ¿no? porque los ciudadanos de esos tres países, 33 países ya no estarían yendo a sus tribunales locales, sino que irían a, una, a unos órganos superiores. Entonces, eh, eh, ahí el acuerdo de Escazú y el, el, la, la, la campaña que nosotros tenemos para conseguir criminalizar el ecocidio a nivel internacional, pues ahí están unidos. Estamos hablando de la importancia de tener eh, leyes internacionales. Entonces, en el momento en que las tengamos, eh, es, pues eh, un efecto que, que se tiene inmediato es como empieza a terminar el reinado de la impunidad. Incluso cuando se está hablando del crimen de cocidio ya, que cada vez suena más, cada vez se habla más, pero mucho cuidado, que, que cocidio no es cualquier daño al medio ambiente, estamos hablando de daños de destrucción masiva. ¿Eh? Está, eh, tenemos que tener en la mente que es muy importante delimitar a qué nos referimos con cocidio y cuando hablamos de destrucción masiva, de daño masivo, a un ecosistema, hablamos también de la, de la pérdida de ese ecosistema por parte de los habitantes que en él están humanos y no humanos. Y entonces aquí nos encontramos con que la figura de ecocidio también recoge el genocidio, el genocidio de aquellas personas que están viviendo en un ecosistema, que han conseguido vivir en él de forma que, que, eh, que han conseguido vivir en armonía y que sin embargo se ven destruidos. Hablamos de los pueblos originarios, por supuesto. Los, eh, aquí una ley internacional de cocidio beneficiaría también a estos eh, guardianes de la tierra, que son los que tienen de verdad el secreto de cómo podemos convivir los seres humanos con la naturaleza sin destruirla. Pues se eh, protegería también a estas personas. Eh, por último, eh, cuando se creó el fondo fiduciario, a mí me gustaría decir, eh, irme al artículo cuarto de, de este documento, porque eh, cuando tú te haces protector de la tierra, te haces fideicomisario de la tierra, es decir, te haces, eh, te firmas un compromiso de que vas a pro proteger el planeta en el que vives, vas a proteger a la vida y lo vas a hacer porque tenemos un deber moral de cuidado hacia el planeta que nos sustenta y nos permite vivir. Entonces, eh, Poli Higgins eh, lo que hizo eh, antes de morir fue llevar este documento que rige el Fondo Fiduciario de los protectores de la Tierra a todos los países del mundo para legalizarlo, para que se le eh, diera un reconocimiento legal y lo consiguió. Entonces, eh, ahora mismo nos, eh, nos encontramos con que, ¿quiénes son los que están protegiendo al planeta? Nos encontramos con los defensores de, de, del medio ambiente que están siendo asesinados, como tú has comentado, Azul es tremendo, 212 personas eh, han, eh, han sido eh, documentadas que han sido asesinadas por defender el, al medio ambiente eh, el, de los... 10 eh, países con el mayor número de asesinatos, siete están en América Latina. O sea que el problema del asesinato de los defensores del medio ambiente en primera línea está eh, muy candente en los países eh, iberoamericanos. Eh, pero también tenemos eh, que están surgiendo eh, movimientos mundiales de, de defensa del medio ambiente y de... Y, de, ...y que están diciendo a los gobiernos... ...tenemos que cambiar de rumbo señores... ...no podemos continuar así... ...tenemos que tomar medidas para frenar la crisis climática... ...tenemos que tomar medidas efectivas... ...para frenar la pérdida de biodiversidad... ...tenemos que criminalizar el ecocidio... ...y estos movimientos que son bastante recientes... ...tienen eh, como alrededor de dos años... ...son movimientos como el creado por Greta Thunberg... Fridays eh, for Future, Juventud por el Clima... Eh, y también el movimiento de Extinction Rebellion, Rebelión a la Extinción. Y eh, los integrantes de estos movimientos que están organizándose ya para hacer protestas en la calle entre los diferentes países, eh, pues se están encontrando con el problema de que por hacer una protesta pacífica, eh, que es algo a, a lo que todos tenemos derecho, es un derecho humano poder eh, participar en protestas pacíficas eh, para... para eh, eh, reclamar un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, pues estas personas están siendo golpeadas, están siendo detenidas eh, y van a juicio y se están enfrentando a cargos de, de cárcel. ¿no? Eh, entonces, eh, nosotros eh, proponemos desde Stop Ecocidio una herramienta que puede ser muy importante para todas estas personas, eh, todos estos activistas, eh, que se lanzan a la calle por un motivo de conciencia que es la figura de los protectores de conciencia. Si tú te haces eh, protector de la tierra, protector o protectora de la tierra, suscribes este documento que tienes, este artículo cuarto en el que tú tienes un deber moral de cuidado hacia el planeta, cuando tú eres detenido tú puedes decir ante el juez, ante el, ante el juez, eh, eh, decir eh, yo me declaro protector de conciencia. Yo no soy un criminal común, yo estoy haciendo esto por un bien común de la humanidad, estoy haciendo esto para eh, prevenir un ecocidio o para parar un ecocidio y me acojo a mi derecho, es el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la libertad de conciencia, me acojo a esto y me declaro protector, protectora de conciencia. Y de esta manera podemos hacer un, es una herramienta que puede ayudar a estas personas que están tratando de cambiar el rumbo del planeta, eh, de, de la humanidad, eh, pues eh, podemos unirnos todos, apoyarnos y apoyar a las personas que puedan declararse protectores de conciencia. Entonces, eh, ya sé que, que hablo de... Sí, me he pasado. Tres minutos. Bueno, pues, eh, ah, bueno, pues eh, ya está. lo He conseguido, he conseguido meter en más o menos todo en, en la relación que existe entre, entre todos nosotros y que tenemos que trabajar juntos, que desde, desde cada uno desde su lugar, pero que tenemos una cosa fundamental que nos une, que es que todos juntos queremos cambiar el rumbo de la humanidad y creemos, bueno, estamos convencidos de que podemos conseguirlo porque somos muchos y ya está, ya me cayó